probando 1, 2, 3, probando muy bien. Dentro de Fortnite, con las metas adicionales que te dan puntos de experiencia, hay una misión que dice así, distancia recorrida viajando en auto o camión. Esta misión, bugueada, me imagino, no es activa cuando manejas o eres copiloto, cosa extraña. La única manera que existe para hacerla es junto con un compañero que maneje el auto mientras tú subes al vehículo sin apretar el botón de acción, es decir, solo tienes que estar parado encima del auto mientras tu compañero conduce, y de esa manera la misión va a comenzar a contar. Muchas gracias Ashushin por el tip.